Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí presencialmente y a través de las redes. Bueno, ya sabéis que como Zaragoza en Común eh, defendemos dentro de lo que son nuestro programa ideológico el que Zaragoza sea una ciudad eh, protectora y de buen trato hacia los animales. Sabéis también que en la pasada comisión en la que teníamos la posibilidad de intervenir con el responsable de este tema, eh, Javier Rodrigo, le hicimos una pregunta, una interpelación con relación a la situación de las colonias de captura y suelta, las colonias llamadas CES, en este caso el conocido Guano, que está en, el, en la zona de Torrero. Y hoy aquí traemos la información de que hicimos esa pregunta y teníamos dudas razonables sobre cómo se estaba gestionando y las condiciones de... ...de salubridad de una nueva colonia que está en el barrio de Casetas. La constancia que tenemos es que eh, cuando se iniciaron las obras del entorno de Giesa... Eh, ...allá por el año 2019, se desmanteló y se trasladó una colonia felina... ...que había en dichas instalaciones. Y a fecha de hoy sabemos que se trasladaron 18 gatos a el CEMPA, el Centro de Protección Animal... ...y posteriormente se llevaron a un edificio en el barrio de Casetas... Nosotros hemos constatado a través de los activistas de las entidades animalistas, así como las quejas de los vecinos y vecinas de este entorno, primero, que este inmueble, este edificio, no reúne las condiciones de habitabilidad, puesto que tuvo que ser rehabilitado con unas obras de acondicionamiento en torno a 6.000 euros que se concedieron de una manera que a nosotros no nos extraña a un equipo de voluntarios que fue quien se encargó de esa reforma. Algo, cuando menos, extraño. Y segundo, sabemos que a fecha de hoy ese equipamiento, esa infraestructura que está en el barrio de Casetas, no está señalizada, no posee una mínima placa de identificación, algo que debe ser procedente, en cualquier centro municipal para que todos y todas sepamos a qué se dedica dicho emplazamiento. La situación es que nos hemos encontrado pues, con que ese edificio, a fecha de hoy, como decíamos, por denuncias de colectivos animalistas, lo que nos transmiten es que en el entorno de dicho edificio hay bastante basura y unas condiciones insalubres. Los vecinos se quejan también de mal olor y de desperdicios. Y por ahora es un edificio cerrado en el cual no sabemos si esta colonia felina tiene el derecho, los gatos, de poder estar en libertad y no estar solamente encerrados. Nos consta que ahora mismo se están llevando animales en jaulas, y, por lo tanto, eh, creemos que esto es algo lo suficientemente grave dentro del ámbito de la protección animal, sobre todo porque a fecha de hoy, y lo constatamos, sigue sin estar identificado ese equipamiento que supuestamente es municipal. Lo primero que hacemos es pedir explicaciones al señor consejero, señor Javier Rodrigo. Y, segundo, lo que planteamos es que haya eh, informes técnicos que se acredite de que ese núcleo, eh, con, tiene las condiciones mínimas para poder ser considerado un núcleo zoológico o un, un centro, eh, una colonia felina con las condiciones mínimas para que los animales tengan la situación de buen trato. Y por último, solicitamos que si todo lo que estamos planteando aquí hoy es cierto, solicitamos el cierre inmediato de dicho centro que no está... Eh, Garantizando ese bienestar animal y sobre todo porque no puede ser que un, un dispositivo municipal ni siquiera esté identificado y reúna las mínimas condiciones para el buen trato animal. Así que con esto… Hemos terminado. Eh, que, sí, que, si tenéis que, alguna duda, la que queráis. ¿Qué centro es exactamente? Sí. Es un antiguo, eh, una, una antigua dependencia que creemos que estaba vinculada al ámbito educativo, un antiguo colegio, ubicado en el barrio de Casetas. Eh, no te puedo dar la ubicación geográfica, pero es un centro que, eh, lo que os decía al principio de, de la intervención eh, tuvo que tener una, un, unas obras de acondicionamiento y rehabilitación a fecha de hoy sigue siendo un centro cerrado, es decir, que no es un centro abierto donde los gatos puedan estar en libertad dentro de las condiciones que supone un núcleo zoológico y eh, vuelvo a decir que lo que nos sorprende muchísimo es que no haya ni siquiera una placa identificativa que diga que es una colonia felina o que está dentro del programa CES que ya sabéis que por ejemplo en Zaragoza pues si vosotros paseáis por la ribera o por la ribera del río Ebro o del Huerva, veréis estas placas que informan de que es una colonia y que así los vecinos y vecinas saben que eso es una población que está controlada, que tiene un seguimiento veterinario, un seguimiento médico y en este caso ni siquiera existe esa información. Nosotros lo que podemos decir es que hay quejas vecinales porque las condiciones alrededor son de bastante insalubridad. ¿Cuántos animales son? ¿18? ¿Ha que 18? 18 fue lo que nos contestó el señor consejero en la pasada comisión. A nosotros lo que nos dicen, y eso es una inspección ocular, es que ahora mismo puede haber más de 50 animales. Es decir se está utilizando como una colonia que en, empeora las condiciones del guano. Ya sabéis que el guano, cuando fue declarado como colonia por parte del equipo de gobierno, hubo muchas reclamaciones de voluntarios e identidades animalistas porque decían que no reunía las condiciones de núcleo zoológico. A fecha de hoy, y creo que además después de, de, de, la, de la labor de oposición y de las reclamaciones de las entidades, la colonia del guano tiene mejores condiciones, lo que creemos es que ahora mismo este dispositivo por llamarlo de alguna manera, de casetas, está recogiendo todos aquellos gatos que no entran en otras colonias y que ahora mismo no están con la suficiente supervisión y vigilancia para mantener ese bienestar animal. ¿Sí? Pues muchas gracias.